Yo, seguí, o sea, yo salí de la cárcel, seguí en el, en el Felipe, el Felipe se disolvió ese mismo verano y entonces una parte de mis compañeros, mis amigos, eh, no inmediatamente, pero sí, eh, bueno yo me dediqué a acabar mi carrera para empezar porque claro no había podido acabar la carrera y tenía que haberla acabado pero con todas estas Ten en cuenta que estábamos permanentemente de reunión en reunión, entonces para estudiar teníamos muy poco tiempo. Yo en la cárcel me llevé los libros, pero no podía estudiar tampoco. Y lo vas pasando mal, mal y mal y mal. Y yo al cabo de los años pues ya me, me casé con otro, com, con otro compañero, el Felipe también, al cabo de los bastantes años. Uh -huh. claro. Pero ya teníamos un despacho laboralista, yo ya tenía muy claro lo que queríamos hacer y yo me dediqué a defender en aquello lo que creía, a los estudiantes en orden público y a los trabajadores despedidos. Básicamente, en Madrid y en los pueblos de la periferia. Entonces, vamos a, a 1977 y tocha. En 1977, ¿por qué me quieres a mí machacar? ¿A mí no? <risa> otro, otro cosa muy difícil para ti, especialmente. Para mí, ya, ya, ya mañana estoy hecha polvo. Mañana vamos al cinema a ver una película de risa. A Lola le mataron sus dos grandes amores. Sí, a mí me mataron a Rica y a Javier, claro, luego. En Atocha estábamos en una reunión de uno de los grupos del PC que se dedicaba a barrios barrios que además nos dedicamos al laboral, dentro de esos barrios o nuestra radio de, de Madrid, es como nuestra radio de Londres, que habrá zonas más obreras. Habíamos concebido allá por el año 73-74 que era importante trabajar eh, estos asuntos, no el laboralismo puro y duro, sino las cuestiones que tenían a los barrios, comunidades de vecinos, urbanismo, como ya te he dicho, eh, asfaltado, impuestos del ayuntamiento completamente exorbitados, recursos, todas estas cosas. Teníamos una reunión y este grupo de gente que eran de diversos despachos. O sea, Javier y yo y Luis procedíamos de Españoleto, otros eran de Atocha. Enrique tenía su despacho por su cuenta, entraron y, sin media palabra, nos dispararon a los cuatro o cinco minutos. Y, y nos mataron. Yo también digo que nos mataron porque realmente es que nos mataron de alguna manera de todos. Y, y, y para ti, en estos momentos, porque... Uh, te, uh, te, te, tenían graves um, heridos también, ¿no? Yo fui herido <coughs> Dile cuántos erais en el atentado. Nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? eramos nueve. ¿Y sobrevivieron? Cuatro. Cuatro. No. Entonces bueno para tener claro ¿cu cuántas personas uh, uh, fue fue muerto y cuántos heridos ¿Cómo, cómo, nosotros y, cinco muertos y, y cuatro super y cuatro heridos y la única mujer era yo mi marido murió la, el día siguiente ¿En y el tenía hospital? una herida mortal yo Mi desgracia es que no perdí el conocimiento. Esa es la desgracia que me perseguirá por los días de mi vida. Fue un segundo de perder el conocimiento, muy poco tiempo. Eh, mataron a otro chico que no había acabado la carrera, Serafín, a otro muy amigo mío, Enrique, a un administrativo subió a, por un periódico que se le había olvidado, pobrecillo. Sí. Y a Luis Javier Benavides, que era otro muy amigo mío. Y vivimos cuatro. Sí. ¿Eh? Cuatro, con, yo, yo estuve con operaciones dos años más, Margón, dos años más. Y más. Sí. Dos años. Es que es que a mí el brazo me entró por un lado y me salió por aquí. Y entonces me quedé. <coughs> Me tuvieron que cerrarla para operarme, primero tuvieron que esperar tres días, cuatro días a operarme porque no sabían que tenía un cuerpo extraño aquí, muy cerca de la médula, que no sabían que era, yo era una muela, se había montado la bala en la muela y se había alojado la muela ahí, era como si hubiera hecho de proyectil. Como un traslado. No, como de proyectil. Se me lo ha explicado Berger mil veces, mi médico, que sigue siendo mi médico, me ha sido facial. Y hasta que me estabilicé, tardaron cuatro días en operarme. Y luego me cosieron la boca. Y luego tuve un problema con... Me tuvieron que hacer un... Al cabo del año me hicieron un injerto de... De, de, de tu mandíbula, De mi cadera a la mandíbula. Eso fue al año siguiente. Y al otro año se me salió un hierro. Me tuvieron que operar otra vez. Y luego mucho tiempo con los dientes. Largo. Es, es un poco como un milagro que sobreviviste, ¿no? Un bueno, milagro porque no, no tocó centros vitales, dicen los médicos. Lo que pasa es que sí me había... que sí estuvo a punto de morirme porque se me inundó los pulmones. Entonces, ¿cuánto...? recuperaste cuando hiciste entonces porque es <risa> para mí es, es un que no me recupero es una situación imposible <risa> sí. ah. no me puedo recuperar yo de eso <risa> de esas cosas no se recuperaban mucho ¿eh? y para, para el movimiento por el general los acontecimientos de Atocha, como era el impacto otra vez en esto. ¿En la calle? ¿Cuál fue el acontecimiento fundamental que legalizaron al PC? Ese es el acontecimiento fundamental. A propósito, los asesinos de Atocha... Están en la calle. Ah, están en la calle. Hace muchísimo tiempo. ¿Y qué, qué están haciendo? ¿Qué hacen? Qué hacen? <ríe> Ni lo sé, no importa. Uno de ellos... Terés. No. Vamos a ver. Sí, uno de ellos nunca fue a juicio porque se escapó en un permiso que le dio un juez antes del juicio. Es decir, como en el año 78. Se fue. Se fue fuera o, o dentro, no sé dónde. Escapó y no se le llegó a juzgar. Y los otros tres a uno le dieron un permiso penitenciario que a los 10 años, que me parece que logramos parar, entre el Moe y yo, ¿te acuerdas? A uno está detenido en Bolivia por tráfico de drogas, no sé qué ha sido de él. Y nada más, porque uno vigilaba y dos entraron. Luego fueron tres. Y el otro no sé qué ha sido de él, sé que están en la calle. Pero están en la calle. Pero hace muchísimo ahí. ¿eh? Sí. ¿Qué qué? Que me pareció una gran ironía, una gran ironía. Es decir, es algo que no debió pasar nunca. Y además me da muchísima rabia. Y Además me parece que, que somos unas víctimas. Somos víctimas de la transición. Yo lo he dicho muchas veces. Y yo creo que no hemos luchado por lo que hay. Por lo que hay no, hoy. Hemos y por luchado lo que existe, por otra cosa. Por otra cosa. Que probablemente, Mucho más relevante. que probablemente fuera imposible. Yo no digo que no. Probablemente es imposible. Pero no hemos luchado por lo que tuvimos inmediatamente después y menos por lo que hay ahora. Pero luchamos por derechos fundamentales. Pero luchamos pide, por la a libertad, mí por menos por ya la pilla, A mí ya por lo menos me pilla cansadísimo. No, nos pilla agotados esto. Claro. A mí esto me pilla cansadísimo. Hay mucha gente de la izquierda que te dice yo ya no tengo voto. No tengo no, respuesta. No, a, ese, a mí eso me parece fatal. Bueno, te puede a parecer eso, mal, pero que hay no mucha soma, gente... No solamente me parece fatal, bueno. sino que es que yo creo que no es de izquierda, es una persona que no vota. Bueno, pero quizá no, no tengan plan. respuesta política hoy por hoy. Coño, pues que voten en blanco, pero hay que votar... Bueno, por aquello del, del derecho Porque adquirido. se computa. Porque se computa. Está bien. Simplemente. Pero yo computa. digo, mucha gente que se te ha acercado y te dice, ya no tengo respuesta política. Pero si yo comprendo. Es el mí desencanto mí del desencanto. Es decir, Pero es... ¿tú te crees que podemos hablar de desencanto de habiendo no tenido una dictadura de 40 años? No. Pues yo, bueno. Ya no. Pero... Es que es muy duro. Nos hemos dejado a gente por el camino, sí, sí. a muchísima gente. Ya no hablo de nosotros no, no, En no. concreto, no. de mi marido, de, de, de Enrique, de. No sino amigos, amigos, sí. yo siempre lo digo, amigos por el camino, amigos que, que, que la desesperación les ha llevado a morir, por ejemplo, por un, y tú los conoces, igual que yo, unas horas de heroína, porque hubo gente que se desencantó antes del tiempo y le dio por determinadas cosas, y la gente de izquierdas, y se han quedado por el camino también. Y ¿No pudieron el soportar también. el... El no poder luchar, ni siquiera sostener lo que habíamos hecho entonces o lo que esperábamos. Pero también tengo que decir que fue un tiempo durísimo, pero también fue un tiempo precioso en toda la solidaridad y en todo lo que conocimos e hicimos. Y que aunque las flores se marchiten, la belleza subsistirá en el recuerdo. Y eso es de Guadalupe nada más. Estamos en el barrio el barrio Salamanca, eh, concretamente la calle Goya, eh, la calle Goya, lugar donde fue asesinado Andrés García. ¿No tenéis celos con los No tenéis. que pasa que Sí, pero las piezas. A... El distrito de Salamanca se entiende que es un distrito de zona nacional en aquella época, ¿no? entonces era un feudo de, de la gente de extrema derecha, gente que pasaba que no le gustaba, en concreto en California 49 era un, su, un punto donde se reunían la gente de extrema derecha y ese curiosamente pasaron pues gente que cuando no le gustaba a alguien pues le daban una paliza directamente. Yolanda es que porque era del colegio de Perú. ¿En el libro de animal no se lo tiene bien. No, lo Ah, es verdad, que no. Me han sacado otro, Manolo, ya te diré el otro. han sacado otro, Ya iremos un día comprarnos todo el bueno, sí, era muy convulsa en aquellos años, ¿no? Por una parte, la población y la gente quería cambiar esta, este país, por una lucha por la libertad, por unos bienes comunes, y por, la, por otra parte, los sectores franquistas pues no permitían que la gente se movilizaba, que la gente se moviera en el barrio, que la gente se moviera en la ciudad, en las empresas, ¿no? había bastante represión. ...por eso se llamaba la época de la transición... ...que fue bastante dura... ...de hecho mataron a mucha gente... ...entre ellos a Andrés García... ...deciros que hoy estamos en el Parque de Retiro... ...Andrés García venía mucho por aquí por el parque... ...con sus amigos... Tenía una perra y venía aquí a traerla... Eh, ...curiosamente mataron los fascistas a, en, esa, en esa época... ...a José Luis Alcazo... ...que tiene todo el que ver ¿no?... ...el Retiro era para ellos también otra zona nacional... ...y la gente que militábamos en aquella época... En, ...en esta zona pues nos tenían muy marcados... ...menos mal que afortunadamente eran, ellos eran muchos... ...pero nosotros también éramos muchos... ...y de eso nos libraron, pero no quitaron... ...de que nos quemaron la asociación de vecinos... ...nos tiraron varios cócteles molotov a la sede del PC... ...estaban amenazados, estábamos amenazados... ...un montón de gente, de militantes del Partido Comunista... ...de Junta Comunista aquí en el barrio... ¿no? ...y el hecho más, más doloroso fue el que mataran a Andrés García en Goya. ¿no? Entonces eso fue casi como un, un uh, cuerpo... ...inoficial del Estado... Sí, sí, eran bandas para... Sí, sí. eran paramilitares... De hecho, iban a armar y... Grandes, ¿no? ...cuando no, todavía no eran legales, que eran las últimas de la... ...pues iban ellos allí a pegar delante de la policía... ...y eh, de los grises en aquella época, en el 76-77... ...y les permitían ahí que hicieran lo que daba la gana, vamos... Sí, además yo me acuerdo todavía en eh, elecciones... ...en pegadas de carteles... Eh, ...el tener que estar un grupo de nosotros vigilando el que no vinieran eh, las bandas fascistas, mientras que los otros compañeros se dedicaban a pegar carteles. ¿no? Siempre, siempre existía una amenaza constante eh, de, estos, de estas bandas. ¿no? Entonces seguimos al caso de Andrés. ¿Y, y, y ¿Podéis contarme lo que pasó en, en el paso por paso? Casi? Pues fue el 29 de abril de 1979, Andrés salía de, del cine Carlos III, de ver una película. En principio, es que había un cine al lado, que se llamaba Ben Jure, que estaban proyectando los siete días de enero, que era la, la documentación de todos los asesinatos que pasaron en el año 77. En un principio le decían que si salía de ese cine, pero no, salía de ver, de ver otra película. Y, curiosamente, quedaron en irse a tomar un, un bocadillo y unas cervezas con los amigos. ...y tuvieron la, la desgracia de pasar por California 47... ...que era donde generalmente paraban ellos... ...porque ellos tenían, tenían a la sede de Fuerza Nueva... en Núñez de Balboa, que está cerca de Goya... ...entonces ellos paraban en esa cafetería... ...y dijeron que en el juicio que, que Andrés les había mirado mal... ...porque estaban ya zarandeando a una gente y tal... ...yo creo que Andrés, por la forma de ser... ...nunca miraba mal a nadie, ¿no?... ...entonces, aunque no le hayan tragado... ...yo mismo de esta opinión es que sí le conocieron... Aunque el gobernador Civil en aquella época quiso decir que era una banda entre comunistas y, y fascistas, ¿no? la verdad es que Andrés solamente de todos los amigos que iba con Andrés, era él el único que militaba en la Juventud Comunista. Yo creo que le reconocieron, salieron detrás de él y hasta pues curiosamente ese día pues llevaba unas botas nuevas, se resbaló y le cogieron, le cogieron entre dos. Entre dos y vamos, fueron dos navajazos directamente al corazón, o sea, cuando digo al corazón ya sabían exactamente a dónde iban iban a matarle, vamos, porque sabe alguien si le mete un navajazo al corazón era un machete, lo están mirando hoy de 18 centímetros, un machete muy militar, o sea, que el corazón se lo, partaron, se lo partieron en dos. Bueno, en la autopsia fueron 12 puñaladas, de las cuales las dos primeras fueron directamente al corazón, ¿no? pero fueron 12 puñaladas las que, la que se, se observaron en la, eh, la autopsia. Y, eh, y en aquel entonces estaba Martín Villa de, de, de ministro. El ministro del interior y, Ro, y Juan José Rosón de gobernador civil. Se, se jartaba de que decía que en Madrid era una ciudad pacífica y no era cierto. Había constantemente provocaciones, peleas, agresiones por parte de los fascistas y tenían el beneplácito de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y ya era en 1979, que francos se habían muerto en el 75, o sea, que habían pasado cuatro años y seguían pasando todo eso, y de hecho mataron a más gente en, en Madrid y en todo el Estado, ¿no?, esta gente. Y no pasó nada. Y me voy a cindir un poco al juicio, porque el juicio fue... me dio pena, ¿sabes? porque el que mató, el que se llama José Luis Martínez Merino, estaba allí como si estuviera de cachondeo, riéndose constantemente de todo. Le tuvo que llamar el juez varias veces al orden, porque hacía lo que le daba la gana. Es una cosa, vamos, y cuando declararon los, los, los psiquiatras y los psicólogos a, a petición de la acusación particular y de fiscal, pues dijeron que este hombre tenía perturbada mucho su mente, que podía ser... ...podía ser un asesino perfectamente en cualquier momento... ...y de hecho lo, lo fue, mató a otra persona... ...quiero ceñir eso en la cárcel de Ocaña... ...cuando estaban detenidos... ...uno de los que estuvo a favor de los fascistas... ...porque hay que ser valiente fascista para ir... ...después de haber matado a una persona... y ir a un juicio a decir... ...que Andrés le había ma mirado mal... ...por eso le provocó y fueron a por él... ...vivía en mi barrio y ese le conocía ¿sabes? ...y ese tenía ve veintitantos años en aquella época... ...era uno de los líderes de la extrema derecha... ...de fuerza joven... Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué pasa con eh, cuando asesinó a Andrés? ¿Qué pasa con sus amigos? Y... Bueno, Los amigos eran todos del barrio y, y, y bueno, pues tuvieron miedo. ¿no? O sea, existía ese, esa psicosis del miedo, eh, de no hables de política, que te van a represaliar, te van a... Entonces existían, unos no quisieron ir al juicio a declarar, es... Eh, se vieron un poco los que declararon fueron un poco forzados a declarar eh, algunos de ellos no pidió hasta perdón ¿no? por no poder declarar pero el miedo en una persona eh, eh, bueno pues eh, lo tienes que excusar de alguna manera ¿no? aunque no lo entiendas ¿no? Y, y, y otros no se presentaron como he dicho pero existía esa psicosis de miedo en el barrio en el que vivíamos que era como he dicho anteriormente un poco la frontera entre entre el barrio populoso popular y el barrio franquista y entonces no, no, no nada. nosotros mi familia nos vimos obligados a marchar de, del, del barrio porque era, eran constantes desafíos de parte de, de estos señores de estos asesinos ¿no? y entonces nos marchamos del barrio simplemente ¿no? buscamos la otra cosa, algo, aunque sirvieron estos soñandros, ¿no? Porque yo viviendo en otro, cuando nos marchamos, es cuando me amenazaron a mí de muerte, ¿no? Unas... Me mandaron unas cartas amenazándome de muerte y como que me habían localizado otra vez. Y debe haber sido ¿no? muy difícil para tus padres. ¿Qué pasó después Sí, bueno, mi, mi madre no se recuperó jamás, ¿no? O sea, mi madre no se recuperó jamás, ellos y la familia, pues tan... nunca hemos, sido, hemos vuelto a ser una familia. Siempre que te falta un eslabón eh, dentro del puzzle, ese puzzle nunca está acabado, ¿no? pues eh, a nosotros nos faltaba, nos faltaba un miembro de la familia y la familia ya no volvió a ser lo que era. Para empezar, gracias por haber acudido otro año más al homenaje a Andrés gracias en nombre de toda mi familia por los que hay aquí y por los que hoy no pueden estar eh, bueno yo con más como que, que por hermano que me siento orgulloso de veros a todos aquí como seguidor de la lucha en lo que creé, por lo que creía mi hermano me siento orgulloso de que todavía haya gente que, y camaradas que, que, que se muevan por este por esta no y nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta la victoria. Sí. Una concentración en memoria de Yolanda González. Hace 33 años, en, esos, en ese edificio de negros recuerdos para muchos, en ese edificio que antes se llamaba Dirección General de Seguridad, me enteré de que Yolanda, mi compañera de piso, de organización y de ideales, estaba muerta. Asesinos de vida y libertad quisieron acabar con su empeño por alcanzar una sociedad más libre y más justa. El asesinato de Yolanda no fue producto de la casualidad ni de un comando incontrolado. Fue el re, ni el resultado de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el fascismo. Fue una decisión sopesada, planificada y ordenada por elementos no muy lejanos del gobierno. Fue un infame acto en el que participaron policías, fascistas, guardias civiles al amparo del viejo aparato del estado franquista que el pacto de la transición había dejado impune. Sí, sí, hay Así sí, sí. sí, sí, sí, sí. es que ahora estoy en Machosa. Supongo que hay que empezar con. La noticia... No está en Inglaterra ahora. Quizás podemos empezar con contar toda la historia al empezar de exactamente lo que pasó con esto. Yo voy a contar un poco mi experiencia en aquellos momentos, ¿no? El 1 de febrero. Yo vine tarde a casa. Había a una cena con la gente y vine, pues no sé, sobre las voces de la noche así. Y no estaba Yolanda en casa. Una cosa que me extrañó porque no era habitual, pero bueno, no le di mayor importancia. O sea que, en aquel momento Yolanda era miembro de la coordinadora estudiantil de formación profesional, en un momento en que había mucha actividad política en torno a la enseñanza, y entonces pues, pues en esa actividad pensé que alguna reunión había tenido, que se había quedado a dormir en casa de una amiga, al no le mayor Sí me extrañó la mañana siguiente, cuando me levanté, y vi en el salón, pues en la mesa estaba su bolso, su cartera de carne íntida, y esto ya me sorprendió mucho. Lo primero pensé que estaba detenida, esa actividad que tenía, porque pues, estuve recorriendo algunas comisarías, los juzgados de la Plaza de Castilla, preguntando, y en ningún sitio me dieron noticia de la cuestión. ¿no? Eh, yo me enteré de esta noticia después, cuando llamé a la sede de su partido, del PST, me pidieron que fuera ahí y me lo contaron. Había salido en la radio. Eh, esa misma mañana pues, había dado la noticia en la radio del asesinato. <coughs> había sido un comando de varias personas. Entre ellas un policía nacional, un guardia civil, Emilio ¿eh? este un estudiante de derecho joven, habían venido, que pues habían llevado, pues la habían torturado y la habían asesinado. ¿no? Entonces, pues, <coughs> esos son los recuerdos más puntuales que tengo del momento. ¿no? Sí, eh, bueno, pues eso. ella estaba muy involucrada en la lucha estudiantil que había en ese momento. Era una lucha dura, era una época muy convulsa en el Estado español, a mí me recuerda mucho a la época actual, eh, con la diferencia de que era un momento político en el que todavía estábamos saliendo de, del régimen fascista y quedaba muchos elementos eh, pues actuando por su cuenta y muy directamente ligados al aparato de Estado. Entonces, pues por razones que no sabemos, pues decidieron que, que éramos de la ETA, que éramos un comando, los que vivíamos en esa casa, y emprendieron una acción eh, pues eso, consistente en secuestrar y asesinar a Yolanda. Eh, yo creo que Yolanda, eh, aunque no se conozca tanto internacionalmente, aunque sí hubo un movimiento internacional alrededor, junto a la matanza de Atocha, son dos de los crímenes más emblemáticos de toda la transición. Toda la transición que también desvelar una, la realidad de esa transición, ¿no? como ha escrito en un libro otro compañero nuestro, que era el director del periódico El Partido, Mariano, la transición sangrienta, ¿no? no fue la transición pacífica que se ha vendido en los foros internacionales. Hay más de 600 muertos en, en, en un proceso de dos años, ¿no? dos tres años. Entonces, eh, ahí la, la respuesta rápidamente se suma a todo el mundo. Eh, la respuesta de, lo, de los padres fue decisiva. Ellos eh, consideraron que el mejor respeto a su hija era que sus compañeros condujésemos la respuesta y estuvieron al pie del cañón con una entereza que a todos nos pone los pelos de punta y que hoy, que ya no son los padres porque están enfermos, sino los hermanos, incluso el hermano pequeño, son los que encabezan también la respuesta a esta situación. ¿Es una que era el tercero? Tercero no, fíjate. ¿no? ¿O el tercero no, no, tercero no. Ah. primero o el segundo? Claro. Tú llegaste cuando nosotros estábamos ya acostados. Sí, sí, sí. Yo llegué, estaba en la luz. Seguro, desdadas. porque claro, y ni, ni nos vimos y, y estarías ya durmiendo. Y lo que pasa es que claro. la casa no estaba revuelta en absoluto. Mi madre me dijo luego que yo le había dicho, pero esto me lo dijo mi madre, sí. y no me acordaba. Que lo único que estaba un poco revuelto era el tanque de la ropa sucia. Así es. Y que yo claro, le dije, a claro. lo mejor miraban a ver si tenemos ahí pistola. Sí, sí, que sí, dije, que no me dije, mamá, cómo te iba a decir eso, pero bueno, o sea que por eso te digo que es un recuerdo también un poco. Había desaparecido la curriña que teníamos en sí, el dormitorio. Pero la tenéis en el dormitorio? ¿El dormitorio? ¿En, sí, sí, sí, en el dormitorio. Claro, yo eso no lo vi. Claro, yo eso no claro. lo vi. Yo creo que ella creía que se iba detenida. Yo creo que, porque si no sí. crees que te vas detenida, a lo mejor, o sea, yo tengo dudas de si le sacaran la pistola. Yo creo que ella pensó que se iba detenida. Yo creo que sí. Pero no lo sabemos. Es difícil por eso. Es difícil. No, pero me refiero que si no, Una, si ves que te vas que secuestrada, es que la, la... ¿no te das cuenta de que te están secuestrando? Pero no, hombre, secuestrada no. Pero bueno, aunque sea detenida, te pueden sacar la policía para acojonarte un claro, pues sí, Y la ponerte la más a la defensiva, la pistola, ¿no? también, Para claro, que sean más docil, sí, claro, claro. ¿no? Pero lo que está claro es que ella... Pensaría que se iba detenida. Porque sí, sí, sí, si sí, sí, piensas que te, te va de... secuestrada, te pones a gritar. Ellos En el piso no debieron aguantar nada. No, no, no. No, debieron de aguantar nada. no, que pasó? No? Además, no, yo creo sí, eso sí. que Jean eh, es, le descerrajó los dos tiros inmediatamente. Allí, Porque allí, claro, iban sí, a cumplir sí, sí. esa acción, ellos iban a esa acción sí, directamente. Claro, ellos sí, iban sí, a matarla. Iban, iban a, a matarla. No, matar, no, tenían matar. otra historia por Además, el medio. hay una sí, frase de, Mar claro, claro, claro, de Martínez claro. Loza, ¿no? Que dice, el cambio de planes... Ejecución. Asesinato, ejecución. Sí, porque me sí, han dicho sí, primero sí. que primero que lo que la iban a secuestrar sí. para interrogarla y tal. Y que luego dice cambio de sí. planes, ejecución. Entonces, yo, yo creo que pino, fue rápido. Fue rápido. Claro. Espero, además, que fuera rápido. Y sí, que claro. ya no pino tuviera... Que ni, que no sufriese, porque son los momentos o sea, que siempre nos han... No, por ejemplo, eso. Yo no creo que vivo hubo tiempo ni de tortura, más, no. más acojones, asustarla, insultarla, en todo caso... Ya, ya, ya. Y se le saltaron. Y además claro. el tercer tiro, el del abad. Le dan y el brazo. Eso fue por obligación. Un tipo que tenía la misma edad que ella, claro, o sea, claro. Estudiante, claro, estudiante como claro. ella. Eso, Lidia, por ejemplo, siempre la, su madre siempre le ha agobiado mucho. De ese, ese lapso de tiempo, el sufrimiento que ella pudo tener, que yo siempre le he dicho a Lidia, yo creo que ella no se dio cuenta. ...aquí había una, una caseta de peones camineros, no, no estaba ni... ...la carretera era estrecha de un, de un sentido, en, de una dirección... ...y había unos árboles en torno a, a la caseta de peón caminero... ...y bueno, ahí ahora está la M50... ...han construido las fábricas estas y, y bueno... Era, era este punto ¿verdad? But yeah, and I suppose I suppose there's another motivation for me, which is like seeing a movement build in Spain at the moment. And you know, I don't think you can understand movements without looking at this, just looking at the past. So all this stuff sort of helps inform. You know, when I'm putting films out about like Movimiento KGB or like any move, any campaigns now, it's all sort of useful stuff from that point of view. Um, But I mean, presumably to do your stuff, you, you need a commission. Unless you're an eccentric millionaire. Uh, no, I'm an eccentric poor person. Um, but no, but I mean, the way I fund this is that like, um, we've got this group called Real News, which is uh, like the video activist collective. And uh, people take out some monthly subscriptions, like the individual and rank and file trade union branches and um, that just about gives me enough money to live on. I wouldn't say it's a wage, or any stretch of the imagination, but it means I can concentrate on it full time. So, so what happens now, like for example, last week some people from the NET say, we're, we're about to have a big battle over six one colleges, can you help us do some campaign videos? Or the R&T will ring up, or someone from one of the branches, oh, we're out on strike next week, can you, can you come and film me and we'll give you a bit of cash. Whatever. Right, great. Okay, Paul, just to start off with, if you want to say your name and occupation for the camera. Okay, my name is Paul Preston. Uh, I'm a professor at the London School of Economics. I've been working on Spain for the last 45 years. Uh, and I started off, I was doing my PhD thesis, the research for it, I was doing in Spain during the last years of the Franco regime and also uh, i spent a lot of time in spain during the years of the transition so that's i guess why i'm being asked these questions yes so and the more i've got into this project the more i've realized that you can't really understand that that period at all without going back to the spanish civil war and the post war situation under fascism so on just to start with do you want to say a bit about like You know, what is, in, what is important to bear in mind when you're thinking about the period 69 to 82, for example, and what you, what you, what you need to sort of understand about Spain at that point? Well, you, I think the first thing is to remember that you know, the Spanish Civil War was won by Franco, who enjoyed enormous advantages over the Spanish Republic. Uh, he had the tacit, I mean, he had obviously had massive aid from Mussolini, uh, high tech aid from, from Hitler, and a lot of tacit aid from the British government, which effectively prevented the Spanish Republic buying arms, effectively denied the Spanish Republic its right to international law. Now, Franco's war effort was about ensuring the creation of a regime. That would be eternal so that meant literally killing as many republicans as possible i mean it was a war of extermination certainly a war of terror and so i would say that during the civil war franco made an investment in terror and he was living off the profits of that investment for the rest of his of his regime now in addition to the terror which of course had seen large numbers of people killed during the war um half a million people forced into exile hundreds of thousands of people in concentration camps and prisons so there was that basis of terror which had imposed a kind of political apathy on people you know it was dangerous to have democratic views and furthermore during the years of the franco regime there was a kind of national brainwashing on the basis of this a regime of terror a regime of plunder um, an absolute iron control of the media and the educational system supported by the catholic church created what uh, people what's now called sociological francoism I mean, people who over 35 40 years had come to believe you know that that that franco was right that the regime was good for spain contrary to you know, the, the fact that this was not true. Um, you know, the circumstances had made, had, if you like, uh, made those views possible. So by the late 60s, when of course there were things that also supported that view, there'd been the great economic boom of, uh, of the 1960s, there was obviously a demand for change. In a way it was a demand that extended not just to the left and the clandestine trade unions but also to the right because the, the, the Spain needed to change in the sense that continued economic growth required a better educated workforce. Um, you know there, there was a demand for you know, universities and as people travelled and studied they they you know they they they, they wanted change. And eventually, uh, by the time, you know, as Franco spent his last years, when he was, wasn't watching the television, which was his main hobby, um, spent his last years trying to prepare a future after his death, which would maintain the regime. And in order to do that, of course, he had effectively, the regime had kidnapped the, the very young Prince Juan Carlos, who was then uh, groomed as his successor. And by the time of Franco's death in November of, of 1975, Juan Carlos threw his writings against a whole other long story, but basically had become convinced that the only way that he could guarantee his permanence on the throne was by putting his weight behind democratic change. And so in the Throughout 1976 what we actually have is a, a negotiation or a transaction between the more progressive elements of the Franco regime and the more moderate elements of the trade union movement and of the left in which the role of Juan Carlos, if you like, is to try to neutralize the more aggressive and better armed forces of the Franco regime. I mean, we've got the army, the civil guard, the armed police the Falange, all of whom are against change and basically Juan Carlos used his position as head of the armed forces to to keep them under control while I mean the real impulse for change came from the great demonstrations uh, the, the, the, the Assemblea de Catalunya there were, there were, there were, there were, there were lots and lots of, of, of demonstrations uh, so basically what we have the transition as I say it's a it's a negotiation it's a it's a transaction between two sides making sacrifices, you know, because they see that their interests are best served by a move to democracy. So, I mean, if we, if we come up to the present day now, um, you know, a lot of the, again, a lot of the people we interviewed, you know, they suffered torture, they suffered comrades of theirs being killed by this regime. Um, they suffered a law of amnesty, which they felt got meant those people got away scot-free. And now we've got the Correa Argentina and the campaign for justice and reparations and bringing that regime to account. I mean, how, what do you think of that push now that's coming for justice and reparations in this Corea Argentina? Well, because one of the problems with all of that, I mean, it's quite right. I mean, the when people talk about the, the Pacto del Olvido, I mean. The, the only pact, I mean there's two sort of levels of the pact, in inverted commerce. there was a general feeling of a lot of people in 1976 and 1977 that caution was necessary, this is not the moment to be pushing for, for justice and recovery of historical memory, all of that. But that sense that caution was necessary in the early days was something that dissipated much more quickly amongst the, the, you know, most people than it did amongst the, the politicians. I can remember having conversations in the 80s with Alfonso Guerra and Felipe and saying, you why, know, why aren't you doing something? They go, no, no not, not the times, not, you know, time isn't ripe yet. It's still very dangerous and so on. So there's that side of it. Then the fact that the only legal Uh, entity of, of the pact though is in fact the amnesty law of the 15th of October 1977 which basically said that people could not be prosecuted who had either committed crimes against humanity in defence of the old regime of the previous regime or crimes of terrorism in opposition to it. Now that was rather unfair because the crimes against humanity committed in defense of the regime ran into tens of thousands of deaths if not more whereas what was defined as terrorism okay there were the acts of ETA which were during the, the period you know, were very few I mean any, any act of individual terrorism I would condemn but you know th there was no comparison or the activities of the guerrilla you know, fighters of the 19, late 40s and early 50s but again you know the the quantitative difference is, is is is monumental the failure to do anything about this the failure to for instance it has never been it has never been officially recognized in spain that the franco regime was illegitimate now for me and for lots of other people The Franco regime has to be seen on a par with Mussolini's fascism or, or the Third Reich in Germany. But in Spain, and you know in, in, in, in Germany today, you could, you know, it is, should we say to put it mildly, it is frowned upon to speak highly of Hitler, but it's not frowned upon in Spain to speak highly of Franco. And we have the issue, you know, public spaces. Are, st are still used, if you like, to celebrate Frank, you know, street names, statues, all of that. You know, there are, the idea that, that, you know, Franco um, was a, a war criminal is, is not, you know, it's not accepted in the way that a similarly critical view of Hitler is accepted in Germany. And that, that is basically the problem, and that has inhibited the politicians of the left. And then there's a further issue, which, I mean, we'd be here all day talking about, is how, you know, the toxic influence of corruption during the, the transition, and that, you know, on the one hand, corruption's a legacy of the Franco regime, it's also, there's also an element, you know, that the people on the left who kind of thought, well, right, it's our turn now, you know, it and that, that in a way, what, would the corruption, I think has done the perception of democracy in Spain as much or more damage than the failure to deal with, with these justice issues.